Eh, nuestro amigo Alex Díaz, licenciado Alex Díaz, ayer cumpleaños, por cierto, lo felicitamos. Y parece ser que en el programa, según vi el video, porque vi un video ya hoy, con donde ya yo, yo entendí más claro las cosas, le, su esposa y su, hijo. y su hijo le hacen una sorpresa y le llevan un, un vino... Vico, complica, ah, mira, ahí está. En complicidad con su trabajadora. Con su la, trabajadora. Ah, eso fue en el momento del programa. A Ale le llevan una copa de vino por la fiesta y eso, de sorpresa. Globos, bizcochos. Sí. Eh. Muy bonita, muy bonita. ¿Mm? Muy bonita la, la sorpresa. Y le hicieron una sorpresa muy bonita a su hijo y su esposa. Algo muy bonito, familiar, algo familiar. Porque él estaba en el programa y la intención era, junto con la producción del programa, que él se sorprendiera. En el momento que Alex sale, que ya está distribuyendo a las personas que andaban con él, que le hicieron la sorpresa a su hijo y su, su esposa, y cuando pues, allá su hijo, parece que él vive en otro sitio, no sé, bien. Sí, que no vive con él, vive en otro, en otro sitio. Cuando él va por la carretera, o sea, por la salida capital, lo para una patrulla. Alex se para y todo el mundo sabe que lo que trabajamos en medios de comunicación, tenemos un permiso. O sea, a nosotros no, no se nos otorga un permiso porque a la hora que terminan los programas siempre es una hora tarde. Por ejemplo, Alex termina de 7, de 7, de, Alex inicia a las 7 y termina a las 9. Ya a las 9 hay toque de queda. Entonces, ya Alex necesita su permiso. Entonces, él tiene su permiso. Cuando él va en, con su vehículo, alguien se atreve a grabarlo. O alguien se atreve a grabarlo. Cuando esa persona se atreve a grabarlo, parece ser que los, los agentes le decían... Ah, claro. Un agente de la Policía Nacional uno, lo graba. Una persona lo graba. Sí. Entonces, que no fue ningún medio de comunicación. No, no, no. Fue un agente, un, un agente. Y de Sabroso se puso a mandar por los grupos. Entonces, le, le dicen a Ale que se... Que, Ustedes saben, que se desmonten o cosas así. Ale le... le la, hay otros policías que le dicen, él es Ale. O sea, todo el mundo sabe que si tú eres Ale... Tú necesitas ni siquiera tener que entregar el permiso, porque ya sabiendo tú que es comunicador. Pero si. ¿Y qué tiene un programa que termina a las 9? En la 9. Pero díganme ustedes, ¿quién no conoce? ¿A no se quién le quita a mamales? ¿A quién eso, le quita a mamales? ¿Quién, así, ¿quién le quita es a mamales? ¿Tú, tú no le puedes quitar a mamales. No, Fermina, mi vieja, que creo que se me mejora. Mira, Entonces, el tipo. Ve la botella de vino al lado, pero el vino que tiene la botella de vino lado, es la que le llevaron en el momento de la sorpresa aquí en el programa. Y comenzaron a regar un grupo de personas de que Ale estaba borracho. Algo, estaba algo que es totalmente falso. Ale trata de hablar con él y explicarle, mira, mira, ¿Sabe? buscarle la forma. Y la, y, y la policía, en desconocimiento, se pusieron brutos. Ese... ese... Mira, esa policía, mira, yo... no todo, porque los demás le estaban explicando. Mira, es Alex, mira yo y estaba. Es. Perdón, que te perdón que te interrumpa. No quiere decir que por usted sea Alex, lo van a dejar libre. No, no. Estamos hablando que Alex es comunicador. Y Ale a ser comunicador tiene la autorización porque la hora nue a las 9 de la noche él sale y la ley lo acoge por ser, por todas las personas que trabajan en medios de comunicación, en esa hora. Puede salir, igual que yo a veces salgo porque tengo algún, algún algo que eh, supervisar y tengo mi carnet y lo presento porque trabajo para medios de comunicación. No es porque es Ale, ah, no, porque gran vaina. No, no, no, no. Es que si trabaja para medios de comunicación, usted tiene, según la ley y según lo que autoriza la presidencia, eh, libertad de salir para en el momento que usted sale de su trabajo. Dime, Néstor. Mira, en ese momento que detienen a Ale porque fue dos veces que él se para. La primera vez eh, lo paran con la familia, con la trabajadora que fue a buscar una llave a la casa del, del motor de ella y con la esposa de Ale y el hijo de Ale. Están las cuatro copas que trajeron de la casa hacia el programa para la sorpresa y está el vino. Cuando lo paran, Ale se va como un poco lento porque él piensa que no lo va a volver a parar porque lo vio cuando lo paran. El policía que está ahí que Es una persona muy, o sea, muy educada. No lo conoce porque es nuevo. Al ser nuevo, no sabe quién es Ale. Algunos oficiales dicen: No, ese Ale Díaz, el comunicador. Ok. Él alega que Ale está bebiendo. Cuando ya pasó ahí, se va y vuelve de nuevo a, a, a su casa. Vino a traer a la trabajadora para que buscara su vehículo. Cuando regresa, vuelve y lo para. Ahí es. Eh, un agente de la policía graba el video ahí está Luzón montándose el coronel Luzón donde está hablando con Ale y, y están ahí entre palabras cuando cuando él se monta ahí ya el, el policía que lo detiene el comandante ya sabe que hay lo que están hablando ¿qué pasa en este caso? lo que fallaron ahí que ese policía grabó ese video y lo difundió ¿Te entiende? Entonces, un medio lo subió a su página. Y de ahí comenzó a correr, como todo el mundo sabe, que cuando coge un video, eso en, en fracciones de segundo uh -huh. está en el país entero. Exacto. La policía, tengo yo entendido, y alguien que me corrija, Jorge, que tienen genes y que tienen más experiencia que yo en esto, que la policía. Puede grabar, pero para uso de su preso de, o sea, de, de la para Policía que, Nacional. Para cualquier cosa que pase, yo tener ese video ahí. No difundirlo no, no, no como hizo la gente que lo difundió. Ese es el detalle. No sé con qué motivo, porque Alex un no, si, del si utilizó el, el, el, el video para grabar a Alex. ¿Me entiendes? Yo supongo... Que él va a utilizar ese video para, para hacer una denuncia contra Ale. Porque si tú grabaste a Ale, porque eso supuesto tiene tú tienes la prueba de que claro, vas a usar la aquí denuncia Aquí todo el mundo Ale. puede grabar, pero para su uso. La Policía Nacional puede grabar a todo el mundo. Pero para protegerse ellos y mostrar cualquier inconveniente, montra, mostrar el video en un tribunal. Es lo que yo tengo entendido en la comunicación. ¿Me entiendes? Entonces, hay un grupito que, que se ha cizañado en las redes con querer hacer un, un show mediático. Claro. Con Alex Díaz. Todo el mundo sabe que es una Alex mala Díaz. campaña, una mala campaña para desprestigiar a, al comunicador y hermano Alex Díaz. Pero ahí está. No, no, y, y no El sé, general, no sé si tiene eh, el general. Sí, sí, ya tiene la declaración. Subió, teneno, subió la declaración de general. Donde el general pide excusas. Excusa, no porque lo detuvieron. La excusa no es porque lo detuvieron. Sino. No, porque ella acató. Ella por, acató por la difusión, porque la policía está haciendo su trabajo. Y a él la respetó la policía. Y la, la respetó porque se paró. Las dos veces se paró y habló con ellos. Aquí el detalle, el problema. ¿Con qué motivo ese policía difundió ese video? Ahí que nosotros debemos caer. Porque fue, lo difundió y fue una, una página por ahí, que me reservo el nombre, que lo subió bomba. Atrapa el comunicador, ha día bebiendo, cosa que no es así. Y eso fue lo que el general, eh, que muy buenas atenciones tiene con la prensa, fue que aclaró hoy. Eh, ¿No entiendes, hermano? Que eso es lo que está raro. De que ese policía haya difundido y donde haya llegado ese video. ¿Me entiendes? Porque ahí estaba todo el mundo, ahí estaba Filo, ahí estaban todos los muchachos cuando eso sucedió y tenía toda la cámara apagada. Los que grabaron ahí fueron ellos. ¿Entiende? entiendes? Y no que ellos se portaron mal porque el comandante que lo detuvo está haciendo su trabajo, pero al no conocerlo, ¿me entiendes? que alarga más el asunto. Porque no es que ni Ale faltó de respeto, ni, ni él, no. Simplemente está haciendo su trabajo, no lo conocía, pero el video... Eso está raro para mí. Porque no hay necesidad de que te paren a ti, Jorge, y defundir un video. ¿Te entiendes? Eso es porque lo que hay que hacer. Claro, claro. Y la policía, mira, todos los organismos de emergencia que están haciendo su trabajo. Pero aquí tienen que dejar de hablar el ciudadano. Ese una dejarlo hablar, expresarse. Claro, si el ciudadano se pone bruto... Claro, no, y... tiene que hacer porque la fuerza, verás, es... porque yo soy testigo. Yeah, la I... policía I... ha tenido paciencia aquí en este pueblo. Sí. Pero hay ocasiones que no dejan hablar a nadie. ¿Me entiendes? Claro. Usted tiene derecho a una llamada, tiene derecho a por qué usted está en la calle. Sí. Oh. Nada, todo nuestro apoyo para nuestro amigo... Y hermano Alex Díaz, por cierto, Alex Wayne tiene dos temas, neto ay, ay, ay, Que la vitamina, gente tiene que escuchar. vitamina, vitamina es el mío. Solo eh. y vitamina se llama. Alex Wayne. Hay gente que necesita vitamina. Alex Wayne. Hay gente que necesita vitamina. Buscan en todas las plataformas digitales. <risa> vitamina y solo. Elías, una de las dos. ¿Cuál y, le gusta más vitamina? o solo. Alex Wayne. Y también pueden buscar la canción. Los, eh, sin mascarilla de Neto Flow en YouTube. Vayan a darle video, denle like, suban sus videos, mándenlo claro, y también para claro. Palomaso 2020. Señores, vamos a una pausa y con el Top 5 como siempre, todos los días.